Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy eh, vengo a hacer un análisis de todas las películas nominadas a los premios Oscar 2020. Intro Que es un breve de cada película, diciendo los puntos que me parecen excelentes de cada una y el chance que tiene de ganar. Comenzamos. La primera película de esta lista, El Irlandés. una película de Martin Scorsese que relata las vivencias a través de varios años de un hombre de origen irlandés ligado a la mafia italiana y con el famoso sindicalista Jimmy Hoffa. Es una película con unas actuaciones de premio, un guión impresionante, eh, la fina dirección de Scorsese, con muy buena fotografía, muy buen score musical, excelente guión. Esta película es cine de Scorsese en la máxima expresión. Si has visto películas sobre la mafia de Scorsese, eh, te darás cuenta que esta sería como la cumbre de ese tipo de cine. Con respecto a esta película, me parece que no va a ganar el premio mayor. En parte por la duración de la película, por las polémicas declaraciones de Scorsese con respecto a la industria del cine, por ser una película que cuando la ves te da la impresión de ya haberla visto porque va en el mismo sentido, en la misma dirección que las películas que ya hemos visto de Scorsese pues entonces me parece que no, no ganará este premio. La siguiente película, 1917. Esta película de San Méndez eh, tiene una premisa bastante simple. Una persona debe ir de un punto A a un punto B para entregar un mensaje. Es una especie de mensaje a García. Sin embargo, de una forma impecable, logra alcanzar la cumbre en perfección técnica que nos muestra un solo plano secuencia desde el inicio hasta el fin, que nos embeleza con una fotografía que en lo perfecto. De forma magistral, Méndez nos lleva a través de un viaje por los horrores de la guerra, con precisión y maestría. La fotografía es perfecta, está en manos de Roger Dickens, que creo que ganará el Oscar. La musicalización grandiosa, la edición casi increíble, el sonido, la mezcla de sonido están de premio. Esta es una de las películas que tiene más chance de ganarse el premio, no solo por la dirección, la grandeza de las imágenes, sino porque toca un tema bélico de forma impecable. Esto le gusta mucho a la academia. Esta podría ser la, la ganadora, en mi opinión. Otra en la lista de los nominados, Joker. Esta película de Phillips que plantea una ciudad gótica muy oscura, muy hiperrealista, extrema, extremadamente triste y dramática que pretende hablar sobre el guasón o el joker, pero resulta ser una aproximación a las enfermedades mentales y de cómo resulta para una persona con estos problemas que el estar aislado por la sociedad. Tiene una actuación magistral de Joaquin Phoenix. Eh, nos sumerge en la mente de este personaje con el cual, en cierta medida, llegamos a empatizar. La musicalización de la película es perfecta. Estoy casi seguro que va a ganar esa nominación. Eh, la islandesa Iwanodotir eh, creo que se va a llevar el Oscar. Eh, tiene una fotografía hermosa. El guión es excelente. En este caso, yo creo que esta película no tiene tanto chance. Sí está entre las fuertes competidoras de toda esta lista, pero creo que no tiene mucho chance de ganar. Es un tema polémico, las opiniones están divididas entre los críticos y los especialistas de cine. Le eh, quitan mucho mérito y le quitan fuerza a, a, al hecho de que pueda ganar. Es una lástima porque de verdad de la lista es una de mis favoritas. La siguiente en la lista es Once Upon a Time in Hollywood. Eras una vez en Hollywood. Esta es una película de mis directores favoritos de todos los tiempos, Quentin Tarantino. La película nos lleva a por el viaje de un actor y su doble de escenas de acción por la Hollywood de finales de los años 60. Nos muestra la nostalgia que siente Tarantino por esta época donde el Star System ya estaba como en decadencia y, y nos adentrábamos ya en esa época de locura de, de, de la nueva era. Es básicamente una carta de amor de este director por la industria cinematográfica. Tiene una fotografía mágica, el soundtrack es una locura, el guión es impresionante, mucho más allá de lo excelente. Y la dirección, como todas las de Tarantino, magistral. Esta película es una de las de la lista que también tiene muchísimos chances de ganar. Es posible que también podría ganar. Eh, la Academia no le gusta mucho Tarantino, a pesar de que ya lo ha premiado. Eh, pero sí tiene bastante chance. Eh, podría dar el batacazo. La siguiente película parásitos, Parasite. Esta película del grandioso Bong Joon-ho, es un director coreano que nos ha traído obras icónicas del cine surcoreano. Eh, la verdad es que esta película es una obra deslumbrante, tiene una dirección espectacular, casi milimétrica. Es una película feroz que nos lleva desde una comedia casi negra, nos pasa por una crítica social y nos termina envolviendo en un thriller de suspenso. Eso sin Hablar del intenso drama y del horror que puedes llegar a sentir todo de forma fluida en esta película. Es divertida, es inquietante, se ríe de la violencia sin analizarla, arma meticulosamente una serie de clichés sociales para después destruirlo. En pocas palabras, es una obra maestra. La dirección de esta película es impresionante, magistral. La fotografía es muy buena, la edición, en realidad, toda la película es buena. Esta película podría dar el gran batacazo de convertirse en la primera película en Hablando Inglesa en ganar este premio. Lo que tiene en su contra es precisamente eso, eh, que Hollywood siempre tiende a proteger sus intereses y esto no es ajeno a la Academia. La verdad sería impresionante que esta película ganara, pero no creo. La siguiente película, Jojo Rabbit, es una película de Taika Waititi. Es un intento de comedia y sátira que hace este director, escritor, productor, actor, que logra convertir el horror de esta guerra en una visión tierna e inocente. Nos lleva a la empatía que debemos tener como seres humanos. A pesar de lo polémico del tema, se trata de forma respetuosa e inteligente. Utiliza el absurdo como medio para suavizar la realidad y llegar a concientizar sobre los peligros de las ideologías. Esta película tiene una dirección muy buena. Una fotografía hermosa, con colores impresionantes. El soundtrack es divertido y logra llevar la historia de forma coherente. El guión es clase aparte. Me gustaría que ganara. Esta película no tiene tanto chance como yo quisiera para ganar este, el premio mayor. Quizás en otro año, con competidores menos interesantes, hubiera podido llevarse. La siguiente película, Mujercitas. Little woman. Esta nueva versión de, de esta historia archiconocida viene de la mano de Greta Gerwig. Esta vez Greta logra una fluidez y realismo que permite que esta historia alcance una credibilidad que parece imposible. Es bastante actual o se ve bastante actual como para un cuento que ya tiene 150 años de escrito. Mucha gente extraña su nominación como directora. Pero seamos honestos, este año los directores han hecho trabajo impecable. Las actuaciones de esta película son bastante sólidas. Eh, con una Swartzy Ronan hermosa en su papel de, de Joe, Josephine. Eh, con una Florent Pugh brutal. Incluso Emma Watson, eh, que yo no soy muy fanático de ella más que en Harry Potter, eh, lo hizo bien, lo hizo con, con Arturo. La dirección de arte es preciosa. El maquillaje, vestuario, hermoso, ambos, ambos rubros. Tiene una fotografía muy, muy delicada, muy bonita. Y la adaptación del guión, hecho por la misma Greta Gerwig, eh, logra la nominación y posiblemente gane. Bien, esta este está entre las últimas de la lista, digamos, de la lista, de, de esta lista, es una de las más débiles. No es la más débil, es una de las más débiles, para ganar el premio mayor. Este año subió mucho el listón de calidad y siento que no está a la altura de las otras como para ganarse el premio. Eso sí, la nominación se la merece sin duda alguna. Siguiente en la lista es Le Mans 66 o Ford versus Ferrari. Esta es una película que viene de la mano de James Mangold, que logra establecer la historia a partir de una disputa corporativa sin mayor interés para el automovilismo pero marca una espectacular historia sobre el éxito y el fracaso con logros técnicos brutales en edición, sonido, mezcla de sonido, fotografía y con actuaciones realmente buenas donde puedo decir sin pena alguna que Matt Damon logra estar a la altura e incluso ser en ocasiones hasta mejor que Christian Bale que ya bastante decir. Esta es la película que menos chance tiene eh, de ganar, quizás sea la, la que está filmada de forma más clásica, eh, ese tipo de películas que son carizables, eh, pero me parece que no está a la altura, incluso podría decir que la nominación de esta película está como de más quizás Uncut James o, o The Lighthouse, El Faro, eh, merecían más estar en, este, en esta posición que la misma forma sus Ferrari. La siguiente y última película de la lista, Historia de un matrimonio. Esta hermosa película eh, viene de la mano de Noah Baumbach, que nos muestra la historia de un divorcio, con una dirección bien milimétrica, casi obsesiva. Baumbach nos lleva a través de esta pareja y de su proceso de separación, donde de forma íntima nos adentramos en la vida y en las decisiones que los llevan a tomar esta, esta vida. Es una película bastante humanista para tocar el tema, tiene actuaciones realmente sólidas, un Adam Driver que se muestra vulnerable, que logra que sintamos empatía verdadera por su personaje, una Johansson, una Scarlett Johansson impecable, que se muestra como jamás la habíamos visto, tiene una intensidad desgarradora y nos conmueve, de hecho ella está nominada, ambos están nominados como mejores actores, de hecho el resto del cast, eh, impresionante. A Laura Dern que también está nominada y un Ray Liotta eh, que lo hizo excelente. El guión de esta película es perfecto. Tiene una fotografía hermosa y la musicalización me parece que es brutal. Desde esta película es hermosa. Es una película que te conmueve. Sin embargo creo que no tiene la suficiente fuerza como para ganarle la fuerza en esta categoría. Eh, yo, yo diría que... Eh, es una película que merece la nominación, pero que está más que todo sustentada en el guión y en las actuaciones. Bien, mis conclusiones. Eh, pienso que hay cuatro o cinco películas fuertes en esta categoría. Eh, digamos que 1917, Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, Parasite y the, quizás Joker. Serían las cinco que están como... como en el mayor escalón. Yo quisiera que ganara Joker. Para mí es una película brutal, impresionante, que se atrevió, eh, que tocó temas que generalmente no se tocan, y, y me gustaría de verdad que esta ganara. Eh, creo que va a ganar 1917, estoy casi seguro. La sorpresa sería realmente que gane Parasite. Eh, sería una gran infinita gran sorpresa que ganara Parasite pero lo más seguro es que después de darle el premio a mejor película internacional o de no Habla inglés creo que es mejor película internacional eh, no creo que se lo den como mejor película esto es más que todo porque bueno es una película este, que no pertenece a Hollywood que no está en el idioma y bla bla la academia que tú sabes con su la academia con sus reglas quizás no, no se permitan el hecho de, de dar el premio a esta película. Sin embargo, este año la calidad de las películas subió muchísimo, y creo que sin desmerecer a ninguna de esta lista, me parece que, que todas se lo merecen, eh, más o menos, y cualquiera que la gane estaría bastante merecido. Si tienes algo que expresar con respecto a las películas de esta lista, alguna pregunta, por favor escríbelo abajo. Eh, comenta, eh, le pueden dar like eh, para apoyar el canal. Y no me queda más que decir que se suscriban. Bye.